Hola, buenas. Aquí estoy otra vez con otro nuevo juego. Para este juego me hacen falta cuatro damas y una baraja de cartas. Como veis, aquí están las damas. Las bajamos. Y ahora vamos a elegir una carta al azar. Por ejemplo, esta, ¿vale? la bajamos aquí y ahora vamos a elegir otra carta que vais a ver vosotros por ejemplo os enseñaría las cartas y me diríais esta misma ¿la veis aquí? ¿la veis bien? la vamos a perder aquí en el medio vamos a coger las cuatro damas aquí las tenemos Cuatro damas. ¿Las veis? Ahora vamos a coger una dama y la vamos a bajar. Por ejemplo esta dama. Y ahora vamos a coger otra dama y la vamos a bajar. Y aquí están las otras dos damas. Ahora mirad la carta que os había enseñado que está aquí dentro del mazo. La vamos a pasar aquí porque para eso son las damas misteriosas mirad qué curioso era esta vuestra carta bueno espero que os haya gustado